Bienvenidos al módulo 3 del curso fundamental de Macroeconomía. Este módulo trata acerca del mercado de dinero y la relación LM. En primer lugar tenemos que decir que no siempre ha existido el dinero, es decir, antiguamente se utilizaba el trueque para llevar a cabo las, los intercambios en la actividad económica. El trueque precisaba de la existencia de una coincidencia de necesidades. Es decir, que si alguien iba al mercado con una determinada mercancía, debía encontrar a otra persona que, necesitando esa mercancía, tuviese lo que la primera necesitaba. Eso, obviamente, dificulta las eh, relaciones económicas. También lo dificultaba la indivisibilidad de algunos bienes. Y una característica adicional que tiene el truque es la falta de distinción entre comprador y vendedor. Ambos son compradores y ambos son vendedores al mismo tiempo. Esto no, no es en sí un problema, sino una característica adicional que tiene. Bien, el dinero, eh, que es todo aquello que utilizamos para llevar a cabo nuestras transacciones económicas, como medio de cambio, desempeña una serie de funciones. En primer lugar, como ya decía, como medio de cambio. En segundo lugar, como unidad de cuenta. La contabilidad de las empresas la llevamos en forma de dinero. También el dinero es un depósito de valor. Es una de las formas que tenemos para acumular la riqueza. Junto con las joyas, las viviendas, lo, todo lo que tengas, una parte está expresada en forma de dinero. Y también el dinero nos sirve como patrón de pago diferido. Cuando se contraen deudas, se expresan en forma de dinero, ¿no? Y la devolución se va a realizar en forma de dinero. Las principales características que ha de cumplir algo que queramos emplear como dinero son las siguientes. En primer lugar, ha de ser algo duradero. No puede ser un producto que sea perecedero, lógicamente. Ha de ser algo transportable, es decir, que su peso sea pequeño. Por eso utilizamos billetes, utilizamos monedas que no son eh, bienes excesivamente pesados. ¿no? Debe ser algo divisible para permitir realizar pagos pequeños. Y, por último, que su oferta sea limitada. Es decir, que no sea fácil de crear por, por otras personas, sino que si lo lleva a cabo el banco central pues sea el único que pueda hacerlo, que sea complicado falsificar, puesto que si no, el dinero perdería su valor como bien escaso. Vamos a estudiar a continuación la demanda de dinero. Estudiaremos la demanda de dinero frente a la alternativa de tener el dinero invertido en algún activo rentable, como un bono, etc. Demandaremos dinero por tres motivos. En primer lugar, por motivo transacción. Como hemos explicado, el dinero es un medio de cambio. Nos sirve para realizar transacciones económicas, para comprar o vender cosas. Pues necesitaremos dinero líquido por ese motivo. También demandaremos dinero por motivo precaución. Por motivo precaución es para uh, acometer gastos que no tenemos programados un día pincho la rueda de mi coche o tengo cualquier tipo de, de circunstancia que se me estropea la lavadora o se me estropea la nevera o lo que sea y tengo que, eh, que desenvolver, eh, tengo que realizar un gasto que no tenía previsto eso es por motivo precaución. También podemos hablar de por motivo especulación. Por motivo de especulación es precisamente pero directamente ligado con lo que decíamos de tener esa alternativa en forma de bonos. Es decir, si mientras por motivo transacción y por motivo precaución lo principal era para llevar a cabo esas transacciones económicas y por consiguiente cuanto mayor sea el nivel de renta o cuanto mayor sea el nivel de precios de las cosas más dinero queremos tener, por motivo de especulación precisamente es todo lo contrario. Es decir, el motivo de especulación nos habla de los tipos de interés. Querremos tener menos dinero cuanto mayores sean los tipos de interés. ¿Por qué querremos tener menos dinero? Siempre pensamos que queremos tener el máximo posible de dinero. Pero recordemos que en, este, en esta diapositiva os estoy comentando que la alternativa al dinero es tener un activo que nos pueda ofrecer una rentabilidad, un bono, un depósito, etcétera, etcétera. Por consiguiente, cuanto mayor sea el tipo de interés, mayor coste de oportunidad tendremos, es decir, más dinero estaremos renunciando por el hecho de tener dinero líquido. Los factores determinantes de la demanda de dinero serán, por tanto, los precios, el nivel de renta y los tipos de interés. Los precios y el nivel de renta serán, el único factor, los únicos factores que habrá por motivo de transacción, por motivo de precaución ya empezará a, a afectarnos ligeramente los tipos de interés porque guardaremos bajo el colchón una menor cantidad de dinero por ese coste de oportunidad que hay y finalmente por motivo de especulación serán lo, principalmente los tipos de interés los que nos afectarán, ¿no? A continuación, vamos a verlo gráficamente. En la parte superior, vemos que tenemos la demanda de dinero por motivo transacción y por motivo precaución. Puesto que hemos puesto en el eje de ordenada los tipos de interés y hemos dicho que la demanda de dinero por motivo transacción de lo que depende es de los precios y de la renta, pues ha de ser paralela a dicho eje, puesto que no se ve afectada por los tipos de interés. Muy ligeramente se ve afectada por motivo de precaución, puesto que tanto los precios como la renta siguen siendo las variables importantes por este motivo. Y, en la parte inferior del gráfico, sí que tenemos una relación inversa entre los tipos de interés y la demanda de dinero, debido a ese motivo especulación. Cuanto más altos sean los tipos de interés, menos dinero querremos tener líquido y más invertido en bonos que no sean rentables. La oferta de dinero es lo que estudiaremos a continuación. En primer lugar, tenemos que dejar claro inicialmente que quien realiza la oferta de dinero en un primer momento son los bancos centrales, que son quienes tienen el monopolio de la puesta en circulación del dinero. Sin embargo, vamos a ver posteriormente que vamos a matizar esta circunstancia, ¿verdad? Puesto que existe como vemos en, aquí en el primer punto, una diferencia entre el dinero que existe y el dinero con el que contamos. Es decir, que si todo el mundo fuésemos hoy al banco a recuperar el dinero que en él tenemos depositado, no podríamos hacerlo. No existe físicamente ese dinero. Ese dinero que a todos y cada uno de nosotros, en nuestros apuntes bancarios, en nuestras libretas, etcétera no figura, físicamente no existe, puesto que ha sido, hasta cierto punto, creado por parte de los bancos a través de lo que se conoce como el proceso de creación de dinero bancario que vamos a ver a continuación con un ejemplo numérico. Imaginemos que yo voy al banco y realizo un depósito de 100 euros. El banco no va a dejar esos 100 euros inmovilizados en su caja el trabajo del banco consiste en coger el dinero de los ahorradores y, entre otros motivos, claro, y prestar a los inversores. Es decir, que dejará, para satisfacer las demandas que yo le pueda realizar de reembolso de efectivo, pues dejará a lo mejor, pongamos por caso, 20 euros. Y prestará 80 euros a alguien que desee comprar algo. Realizar una inversión o comprarse una lavadora, comprarse lo que sea. Bien. Esos 80 euros que utilizará esa segunda persona para comprar algo será un depósito que el vendedor realice en su banco. De esos 80, el 20%, es decir, 16 euros, los dejará en forma de reservas su banco, prestando las, los 64 restantes a una, a una tercera persona que requiera fondos. Bien, esos 64 serán para comprar algo y al hacerlo, eh, Alguien cobrará. Al cobrar, lo depositará en su banco. Su banco dejará de nuevo el 20% y volverá a prestar el, la diferencia, etcétera, etcétera. Si ese proceso se continúa, realizando, ¿eh? se continúa realizando, al final, ¿qué es lo que vamos a apreciar? Vamos a apreciar que la suma de los depósitos que hemos realizado las personas, es decir, el dinero con el que contamos, va a ser notablemente superior al dinero que físima, físicamente existía. Yo, solo había 100 euros, que son los que yo deposité ahí, y al final entre todos contamos con 500 euros. Bien, ese es el proceso multiplicador del dinero bancario. Esa distinción nos permite hablar de dos conceptos diferentes, que son la base monetaria y la oferta monetaria. La base monetaria es el dinero que existe realmente físicamente. ¿Dónde está la base monetaria? Pues bien en forma de efectivo, es decir, dinero que tenemos en nuestros bolsillos, dinero que tenemos bajo el colchón, dinero que tenemos, ¿eh? o en forma de reservas en los bancos, ese dinero que tienen para satisfacer las necesidades de quienes vamos allí a reclamar parte de nuestro dinero. Bien, la oferta monetaria, sin embargo, es mucho más amplia, puesto que es el dinero con el que contamos. En el ejemplo anterior, 100 euros se convertían en 500, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los depósitos que habíamos realizado eran esos. Es decir, la oferta monetaria será el dinero con el que contamos, es, o el que tenemos, ya sea en el bolsillo, ya sea abajo el colchón, más los depósitos que hemos realizado todos en los bancos. ¿Eh? Por consiguiente, la oferta monetaria será mucho mayor que la base monetaria. En la diapositiva siguiente vamos a ver Cómo será ese multiplicador que nos relaciona la base monetaria con la oferta monetaria. Pues bien, si llamamos alfa a ese multiplicador que nos relaciona la oferta monetaria con la base monetaria... ...alfa será el cociente entre ambas. Es decir, E más D partido por E más R, el efectivo más los depósitos partido por el efectivo más las reservas. Si dividem, dividimos tanto numerador como denominador por D... Tendremos una e minúscula, que sería el cociente entre efectivos y depósitos, es decir, ¿qué, parte de, qué proporción representa el efectivo que la gente quiere mantener frente a los depósitos que realiza, lo que llamaremos la preferencia por la liquidez de los individuos, y una r minúscula, que sería r partido por d, que sería qué parte de los depósitos dejan los bancos en forma de reservas. Sería el coeficiente de reservas. Bien, si eso es así, alfa será igual a E más 1 partido por E más R. Es decir, que el multiplicador será mayor cuanto más pequeño sea el coeficiente de reservas y cuanta más pequeña sea la preferencia por la liquidez de los individuos. Así el proceso multiplicador será mayor. Gráficamente podemos ver a continuación la relación entre la base monetaria y la oferta monetaria. Es representado en el eje de ordenadas, en el eje vertical, la base monetaria. Y en el eje de abscisas, en el eje horizontal, la oferta monetaria. MS es la oferta monetaria. Bien, vemos que a cuanto mayor sea el multiplicador, que es ese alfa que tenemos ahí, que nos da el ángulo que hay, pues mayor será la oferta monetaria respecto de la base monetaria existente. Y en este gráfico vemos también... ¿Qué es lo que ocurre si se produce una variación de la base monetaria? Si el banco central se pone a crear más dinero. Crece la base monetaria. Si la base monetaria crece, vemos que se produce un incremento aún mayor en la oferta monetaria. Es decir, que el desplazamiento horizontal de la, de, el desplazamiento que se produce de la oferta monetaria es superior al que se ha producido al desplazamiento vertical que se ha producido en la base monetaria. En este gráfico lo que vemos es la modificación que se produce en la oferta monetaria cuando varía el multiplicador. Hemos dicho que el multiplicador dependía de la preferencia por la liquidez de los individuos o del coeficiente de reservas, es decir, el porcentaje de los depósitos que los bancos dejan en forma de reservas en sus cajas. Bien, si eh, disminuye, por ejemplo, la preferencia por la liquidez de los individuos, es decir, que deciden llevar más dinero al banco y tener menos dinero bajo el colchón. O, si disminuye el coeficiente de reservas, eh, veremos que el, se desplaza hacia la derecha, como vemos en la parte superior del gráfico, esa relación que hay entre la base monetaria y la oferta monetaria. Y, por consiguiente, la base monetaria crecer, eh, Perdón, la oferta monetaria crecerá. Obviamente, eh, funcionaría en sentido inverso si la variación fuese la contraria de la descrita. La forma que tenía el, la oferta monetaria venía dada por el hecho de que es una decisión autónoma que toma el banco central. Es decir, no depende de, de los tipos de interés. ¿eh? Y ve, hemos visto cómo se podía desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda en función de que variase la base monetaria o variase el multiplicador. Por otro lado, eh, analizamos anteriormente la forma que tendría la función de demanda. Dado que la demanda que realizamos de dinero por motivo transacción, precaución y especulación eh, tendría una forma con pendiente negativa, dado que por motivo de especulación ya tenía pendiente negativa, veremos que entre la oferta monetaria y la demanda de dinero existirá un tipo de interés de equilibrio en el cual ambas coincidan, Ese tipo de interés nos estará hablando del equilibrio en el mercado de dinero, en el mercado monetario. Vamos a obtener a continuación la relación LM. La relación LM lo que nos va a mostrar son situaciones de equilibrio en el mercado de dinero, en el mercado monetario, pero vamos a buscar ese equilibrio entre los tipos de interés y el nivel de renta. Para ello en la parte izquierda del gráfico lo que vamos a hacer va a ser suponer que se produce un incremento en el nivel de renta. Si se produce un incremento en el nivel de renta, si vamos a realizar más transacciones económicas eh, se va a producir, como vimos anteriormente, un incremento en la demanda de dinero. La demanda de dinero se desplazará hacia la derecha de tal forma que el equilibrio se alcanzará ...para un tipo de interés más alto. Bien, si nos fijamos en lo que ocurriría en el gráfico de la derecha... ...vemos que al su subir la renta, que es lo que tenemos denominado Y en el eje de acisas... a subir la renta, como consecuencia de que vamos a demandar más dinero y va a subir el tipo de interés... ...puesto que en definitiva el tipo de interés es el precio del dinero vamos a alcanzar el equilibrio para un tipo de interés más alto. Si buscásemos, por tanto, las infinitas combinaciones de equilibrio en el mercado monetario para los distintos posibles valores del nivel de renta, estaríamos generando la curva que tenemos en el gráfico de la derecha, que es conocida como la relación LM, que recordemos son puntos de equilibrio en el mercado monetario.